perspectiva del periodista convencional que llega, aterriza como un marciano, mira, se va y hace la crónica, sino de quien acompaña los procesos, de quien está junto a ellos, pues con, con la gente de Ostura son 10 años casi, eh, con Chelan igual, o sea, un proceso muy de acompañamiento, muy de estar cerca a la comunidad, muy de ser parte de la comunidad, de alguna manera nos contará, y por lo tanto la calidad del trabajo que, que, no, que nos comparte, y ahora nos explicará también que lo comparte porque la comunidad quiere compartirlo, no porque él haya decidido... Eh, hacerse famoso con una expo, eh, pues es muy diferente a la de un fotoperiodista convencional. Cuando eh, empezamos a conversar de esta exposición, teníamos dos problemas. Uno, esta vorágine no tiene paredes, tiene mmm, ventanas, entonces no se podía colgar. Y segundo, eh, Beto nos dijo, ya os mando los pies de fotos, son un poco largos. Un poco largos eran páginas de pie de foto que eran fundamentales realmente para entender la exposición. Entonces ahí empezó todo el colectivo a funcionar y Emanuel, que está por aquí, le quiero dar el crédito, dijo bueno, pues ¿por qué no hacemos un Expo libro porque al final era todo tan grande que tenía que estar armado. Así que de ahí esos artefactos que podéis ver, que los podéis luego gear, pasar, para eso están, si se rompen, pues ahora no se rompan, pero, pero no pasa nada porque están para manosearlos y para gozarlos y nos parece que son artefactos muy útiles para que vayan a otros colectivos que no tienen espacios positivos. La idea es que estos dos juegos eh, estarán aquí, ahora se lo lleva Beto a Vitoria también a otro, a otro proceso, pero que lo podamos prestar a otros colectivos sin necesidad de que tengan una sala de exposiciones. Cualquiera que tenga un metro cincuenta puede tener la exposición. Entonces nos parece que una idea m, buena para, para democratizar un poco lo que normalmente no deja de ser un poquito de élite. Poner 25 fotos de 70 por 50 en una pared, hay que tener no, pues mucha sea. pared y hay que tener ciertos recursos. Entonces bueno, estamos ahí experimentando con ese modelo. Eh, para terminar la presentación, Beto eh, no solamente hace fotografía, escribe, escribe muy bien, y también en los últimos años ha trabajado mucho el documentalismo, ¿no? el, el, documental, sí. eh, el documental audiovisual. El sábado a las 8 vamos a pasar eh, su último trabajo eh, sobre Cuba, que es muy potente, yo os recomiendo que vengáis. Y si alguien está interesado o interesada, mañana, eh, mañana no, mañana jueves, el viernes y el sábado, el viernes en la tarde dos horas y el sábado eh, tres horas, vamos a tener un seminario con él sobre autonomías en, en México, pero extrapolando un poquito lo que está pasando en México a esa, ese repensar la función del Estado-Nación y nuestra relación con el Estado-Nación como comunidades. ¿no? Entonces, bueno, toda esa información parroquial. Pero, Beto, mil gracias por venir. Bueno, no, mil gracias a ti, Paco, al equipo de la Laborágine. Eh, ha sido muy grato pues encontrarme con un espacio muy agradable, muy de, de casa. Y con toda esta innovación de estos dispositivos que están aquí atrás, la verdad es que los vi hace una hora. Y estoy muy contento con, pues, con tener las imágenes impresas en un formato que se puede llevar a muchos lados sin tanta complicación. En Alemania fue complejo montar esa exposición, pero este, ahora con este nuevo formato puede ser muy interesante cómo, cómo vaya girando por algunos lugares interesados. Entonces voy ya a tomar asiento, porque no me gusta estar mucho en este papel eh, catedrático. No sé si la voz alcanza, si se escucha bien atrás, para no usar micrófono. Eh, bueno. El trabajo que, que estamos o que voy a presentar ahora es un seguimiento, voy a contextualizar un poco, eh, es el seguimiento de, que he hecho durante una década de una comunidad eh, indígena, de una etnia que posiblemente es la que tiene más presencia en el país, que son los nahuas sin embargo están muy dispersos como que están presentes en varios estados de, de México pero están muy dispersos y en un rincón apartado de la Ciudad de México generalmente ellos están los ubicados al centro del país está esta comunidad, Santa María Ostula que es una comunidad fundada en 1531 y que, bueno, circunstancias históricas los hacen eh, constituirse como una comunidad en este lugar hay varias hipótesis de, de, cómo, de, de por qué en un lugar tan apartado del de centro del país esta comunidad parece tan consolidada para 1531 ya había habido un proceso eh, bélico muy importante en, en Mesoamérica y parece ser, y esa es una de las hipótesis, que esta comunidad estaba huyendo de la guerra de conquista sin embargo, tampoco hay una certeza eh, absoluta sobre esto lo cierto es que ese mismo año es el año en el que la Virgen de Guadalupe llega a América y se adopta como un culto muy importante, un culto religioso y la comunidad lo adopta entonces resulta que la Virgen de Guadalupe es la virgen eh, la matrona de la comunidad lo cual eh, tiene toda esta todo este eh, cómo decirlo herencia festividades en tradiciones que pueden expresarse en diferentes fechas a lo largo del año entonces es una comunidad que hace muchas fiestas que le rende culto a la virgen de Guadalupe que tienen una identidad indígena muy marcada aunque la lengua la están recuperando la lengua náhuatl eh, algunos la hablan los niños la están recuperando a partir de eh, las escuelas bilingües que ahora están ya funcionando cada vez más y está situada en un territorio que antes eh, se conocía toda esta zona del pacífico eh, como motín del oro es una zona que Hernán Cortés nombró como motín del oro por su presencia de este mineral y poco a poco se fue dividiendo y bueno, hay una serie de cambios el día de hoy la comunidad de Santa María de Ostula pertenece a un municipio que se llama Quila que es el municipio más grande del país eh, es un municipio que se encuentra ubicado al centro del país al centro geográfico en la costa del Océano Pacífico muy cerca de Jalisco, digamos de Guadalajara y hacia abajo, eh, si hay algunas personas que hayan viajado hasta México está cerca del estado de Guerrero y de Oaxaca entonces está digamos muy bien ubicado en sus tierras y ese es uno de los puntos que, de los cuales hablaré más a profundidad presentando las fotografías, hay muchas riquezas naturales son tierras muy fértiles y con alta presencia de minerales entonces yo llego a la comunidad hace una década invitado o atraído por, por colegas eh, periodistas justo yo estaba empezando a hacer eh, mi trabajo periodístico y entonces me invitan a hacer una cobertura de la cual yo no tenía mucha idea ya había tenido yo contacto con otros procesos en México, en donde eh, movimientos indígenas estaban defendiendo su territorio y luchando contra diversas eh, amenazas proyectos, megaproyectos de infraestructura partidos políticos en fin, hay un montón de situaciones que pueden convertirse en enemigas para una comunidad indígena y con estos antecedentes y un poco ya la necesidad y la inquietud de ir a, a reportear pues decidí ir para allá sin saber muy bien qué era exactamente lo que me iba a encontrar y cuando llegué me encontré con una comunidad muy organizada que estaba en ese momento haciendo una recuperación de tierras muy importante y esa recuperación de tierra significa pues significaron 1.250 hectáreas eh, que es un territorio bastante grande en donde, con playas con playas vírgenes y con tierra fértil esta recuperación es el fruto de eh, más de 30 años de luchas jurídicas que ha tenido la comunidad o que tuvo la comunidad en donde argumentaba que sus tierras estaban siendo invadidas por pequeños propietarios. Pequeños propietarios que también eran integrantes del partido político que estaba gobernando esa región, el Partido de la Revolución Institucional, el PRI, y además que después constituyeron buena parte de ellos la consolidación del de crimen organizado en la región, específicamente de un grupo llamado Caballeros Templarios aunque no es el único entonces esta recuperación se hace porque la comunidad no recibe respuesta de las autoridades agrarias encargadas de resolver este tipo de situaciones y no recibe una respuesta favorable es decir que eh, la secretaría o el ministerio encargada de esto da los títulos de propiedad a, la, a, a los pequeños propietarios que invaden las tierras, en realidad son ellos los que despojan, sin embargo son apoyados por el Estado y sin embargo la comunidad tiene una resolución un título de virreinal de 1773 y además una resolución presidencial que les, que les valida ese título virreinal entonces hay un la comunidad considera que hay un desbalance, que hay un desequilibrio en donde ellos argumentan ser los propietarios de un territorio específico y hay un grupo político que se escuda en la propiedad eh, privada de, de tierras aparentemente eh, libres para desarrollar otros proyectos, como son el tráfico de drogas como son campos de entrenamiento lugares donde asesinaron y desaparecieron a personas y donde realizaron fiestas eh, digamos bacanales esas tierras ahora en manos de la comunidad desde hace una década, el 29 de junio acabamos de cumplir 10 años de ese proceso eh, de tener unas tierras en las que se ocupaban se, se, se veían esas cosas y se generaba un ambiente de violencia ahora esas tierras tienen escuelas hay gente viviendo pero que está en constante equilibrio con las tierras de la comunidad se siembran, como decía hace rato por ahí Paco, eh, la, la flor de Jamaica o lo que se conoce como hibiscus. Eh, se siembra melón, se siembra papaya, se siembra ajonjolí, maíz, son tierras muy fértiles. Entonces hay un cuidado simultáneo mientras que también la propia comunidad se va reforzando. Construye sus escuelas, tiene gente viviendo ahí y vigilan el cuidado de las playas. ¿Tienen? todo un, un cuidado muy impresionante del territorio ese es el contexto que hay eh, yo he documentado primero con, con autorización de la comunidad en una asamblea importante en donde eh, la comunidad me permite hacer esta investigación a largo plazo que implica la documentación en video, en, en audio y en fotografías de todo el proceso de lucha que tiene y de organización de la comunidad y poco tiempo después hay una invitación para formar parte de su equipo de apoyo en donde eh, me encargo de hacer el trabajo de comunicación junto con compañeros de la comunidad entonces ahí ya no solamente hay un permiso sino hay una, una invitación ese es el contexto general si hay alguna duda o algún comentario pues podemos hacerlo con total confianza me gustaría empezar con la presentación pero quería contextualizarles de dónde nace este proyecto más detalles los voy a ir relatando ¿les parece? bueno ¿por qué vivimos en el paraíso? es el título de la muestra fotográfica es casi una pregunta-respuesta eh, yo les he preguntado a muchos de los, de los habitantes de esta comunidad eh, que me cuenten por qué consideran a su comunidad como un paraíso y siempre me han respondido como ¿y por qué vivimos en el paraíso? uy es complicado y me empiezan a contar pero siempre me, me llama la atención que ante una afirmación esa afirmación la analizan con una cuestión siempre aunque siempre están cuestionando su propia identidad para reafirmarla entonces este, este proyecto tiene cuatro ejes tiene cuatro ejes que, que voy a explicar ahora en su detenimiento quiero empezar con la metodología de trabajo yo antes de venir a, a Alemania y a España y antes de presentar este proyecto, eh, hice una, pues un recorrido con varias personas de la comunidad, en donde eh, otro colega fotógrafo y yo fuimos presentando las fotos que, pues que estábamos trabajando y que queremos mostrar a un público mayor. Y les enseñamos las fotografías, como estamos por ejemplo aquí, estamos en, una, en un rinconcito de la playa, las fotografías están encima de, de las plantas y se las estoy mostrando a varios compañeros para recopilar su valoración, el sentir de verse pues en una exposición fotográfica y la verdad es que ha sido muy interesante eh, um, pues recopilar todas las sensaciones y opiniones que, que ellos han expresado me parece muy importante tener este mecanismo de vuelta de devolver a la comunidad el trabajo realizado para tener también su visto bueno hay una aprobación previa es decir, yo no podría, es decir, yo podría hacer la exposición sin necesidad de esto pero me parece mucho más rico tener esa, ese diálogo con la gente de la comunidad para entender ¿Cómo se sitúan ellos también frente a un, un dispositivo fotográfico que nunca han tenido? Entonces, bueno, ya con estas respuestas, de estas observaciones, están constituidos los pies de foto de la exposición. Y organizados de tal manera que se constituye una narrativa que cuenta la historia de la comunidad por lo menos de estos últimos 10 años, en donde ha sido muy duro defender esta decisión de eh, recuperar el territorio. Entonces, eh, bueno, aquí tenemos la valoración de una compañera que lleva 10 años de resistencia eh, muy fuerte y que, que nos aportó mucho para, para este trabajo. Este, por ejemplo, es eh, el encargado, el comandante... ...general de la Guardia Comunal... ...del sistema de seguridad que tiene la comunidad... Eh, ...es muy joven... ...él tiene 31 años... ...el comandante Germán... ...y él es hijo de uno de los... ...del primer líder comunitario asesinado... ...por el crimen organizado... Eh, ...Germán... Eh, ...tiene... ...una opinión respecto a lo que pasa... ...tiene su trabajo como, como responsable de la seguridad... ...de toda la comunidad... Y, su, y además es, es profesor de primaria entonces cuando llevamos con las fotografías fue muy interesante escucharle cómo iba él mismo construyendo su propia versión con las fotografías eso decidió bastante el orden de, de la presentación de, este, de esta exposición Aquí tenemos a otra persona viendo las fotografías al comandante Germán señalando, ¿no? Esta podría ser primero, esta podría ser después. Tenemos a la compañera Baudelia, a su esposo al fondo, analizando realmente qué están viendo, qué está pasando. Es, es muy impresionante, eh, yo creo que la capacidad de memoria de esta comunidad. Y bueno, empezamos con. Esta es la, digamos, la carátula, la portada de la exposición de ¿Por qué vivimos en el paraíso? En Michoacán entre 2013, no, perdón, 2009 y 2015 eh, hubo un proceso largo, muy diverso, en donde diversos, diversas comunidades y diversos grupos decidieron levantarse en armas para combatir directamente a grupos criminales que estaban en contubernio con varios niveles de gobierno presidentes municipales, eh, funcionarios de diversas eh, secretarías, diputados eh, el propio gobernador, gobernadores de, de Michoacán eran parte de las organizaciones criminales y entonces se vivió una situación de control de la pues de la economía legal e ilegal, de la vida pública. Total, es si decir, las organizaciones criminales, como los caballeros templarios, decidían básicamente todo. Cuando se corta limón, ¿Eh? quién lo debe de hacer, cuándo se corta aguacate cómo se debe hacer, quién debe pagar impuesto, cuánto se debe pagar, por todo. Pero también empezaron a ejercer una violencia muy fuerte contra la población y eso, eso desató una reacción eh, impresionante. Primero fueron los pueblos indígenas los que se levantaron, el primero fue Ostula en 2009 y poco a poco se fueron dando diferentes... Eh, levantamientos armados y bueno pues eso es parte del trabajo que he hecho en mi trabajo periodístico documentar y reportear estos levantamientos armados una característica de la gente de la costa es que en todos los operativos además de cuernos de chivo, de AK-47, perdón el lenguaje este, utilizan eh, sandalias ellos van a los operativos con las sandalias típicas porque hace mucho calor y en cambio la gente de otras regiones de Michoacán siempre trae unas botas grandes adecuadas al bosque es fácil reconocer a alguien de la costa Entonces, empecé, me parecía que esto sintetizaba, hacía como un, un símbolo de lo que podría ser la lucha de la, de la Sierra Costa Michoacana eh, bueno, esa es la primera foto las armas, bueno, sí Quiero mencionar que en esta exposición hay armas visibles, no es el foco de la exposición. Las armas, no en palabras mías, sino en palabras que están en los pies de foto, son necesarias todavía para mantener la seguridad de la comunidad y de la región, pero se está trabajando para que en algún momento dejen de ser necesarias. Y eso es importante porque el foco no está en las armas, el foco está en la organización de la comunidad y en la asamblea. Sin embargo, tampoco podemos eh, negarlas o esconderlas. Aquí quiero hablar de. Este es el primer eje. Estas primeras seis fotos. Eh, vimos la carátula y a partir de aquí son seis fotografías que divide, eh, que componen el primer eje de trabajo, que es la defensa del territorio. Son cuatro ejes con seis fotografías cada uno. Entonces, la defensa del territorio es el núcleo, el núcleo de la lucha de los últimos 10 años de la comunidad y lo que ha permitido también reforzar la identidad de la comunidad, ese apego a la tierra, ese apego a las costumbres que pueden desarrollarse en esa tierra. Por eso quise empezar por esto, que es algo que le atañe a mujeres y a hombres en la comunidad, el hombre que está sentado es Apolinar Santos es un, bueno, es un señor increíble Que todavía es de las personas vivas eh, De los líderes comunitarios que gestaron Y que insistieron en la recuperación de las tierras Él eh, Era parte de una lista negra de gente que debía morir según los caballeros templarios y sin embargo logró salvar la vida afortunadamente después de la recuperación de tierras el 29 de junio del 2009 los caballeros templarios tienen una ofensiva muy fuerte pero no una ofensiva de arrasar con toda la comunidad lo que hacen es hacer una lista y seleccionar a los que consideraban los responsables de la recuperación de las tierras y mataron a casi todos solo quedaron dos personas vivas de esa lista el actual jefe eh, del comisariado y el señor Apolinar los demás fueron asesinados incluyendo a su hijo eh, Teodulo Santos murió eh, él era maestro maestro de primaria murió el día del maestro Sí, digamos, fue asesinado el día del maestro, eh, estaba comiendo con su familia en un local de la costa y llegó gente, se lo llevaron y lo, lo asesinaron en el cementerio, justo donde iban a enterrarlo, a los 50 años. Teodulo era un personaje muy importante para la comunidad, era una de las personas más lúcidas en sentido político que tenía esta capacidad de ver lo estratégico de ver las alianzas de, de digamos de consolidar la parte política con la parte práctica y él era un, una gran persona muy muy sociable y, y bueno todo el mundo lo recuerda con mucho cariño esta es una de las fotografías complicadas porque a pesar de que la familia lo, lo recuerda mucho eh, todos sus hermanos su familia por supuesto su esposa, hijos, hija eh, es difícil enfrentar a, al padre que estaba en la misma lista con el hijo asesinado y me parece que aquí él, él encuentra un momento de, de mucha tranquilidad con el asesinato de su hijo entiende la, la, el hecho más allá de hay una especie como de reconciliación me, me quiero pensar la segunda fotografía es un revólver de un arma corta de la guardia comunal, pero me parece muy importante mencionar que esa águila es el escudo nacional entonces ahí yo veo ya directamente uno de los rostros que se ha construido México en, los últimos, en, los, en la última década, prácticamente en los últimos 13 años, en donde muchas de las informaciones sobre este país eh, tienen que ver con la violencia y me pareció sintomático que, que sea un arma la que tenga el escudo nacional. Es casi como si nosotros produjéramos esta, esta violencia ¿no? de manera eh, sistémica. aquí tenemos a uno de los integrantes de la, de la guardia comunal el sapo bueno, así le dicen porque salta mucho de las camionetas y le dicen así el sapo es un personaje que tiene una historia como la de muchos otros eh, integrantes de la guardia comunal la guardia no recibe salario se hace como una especie de servicio a la comunidad durante un año y entonces durante ese año la comunidad ayuda eh, en sustento a, a la familia y al, y al policía o al guardia entonces él se encarga, están en guardia todo el tiempo, hacen turnos y tiene, tiene la ventaja de que conocen el territorio entonces ellos, la guardia comunal ha sido creada en 2009 ha tenido una infiltración de los caballeros templarios y entonces fue como desestructurada desde adentro y en 2014 vuelve a reestructurarse y es ahora ya un, un cuerpo de seguridad sólido, con confianza pero ha vivido como diferentes momentos este, no todo ha sido como tan lineal ¿no? los intentos del crimen organizado desde, o de las organizaciones criminales han sido muchos por, por controlar ese territorio este es un momento interesante donde... Aquí, por ejemplo, no son solamente eh, guardias de hostula, aquí hay policías comunitarios y autodefensas de, otras, de otros municipios cercanos, pero que decidieron unificarse para tener una estrategia común y realmente eh, combatieron la, la violencia, la inseguridad rápidamente. Eh, fue un momento muy importante entre 2015 y 2016, fue, fue importante esta consolidación para que la región tuviera eh, un índice cero en robos, en asesinatos, en secuestros en extorsiones es muy impresionante cómo pasaron de ser una de las regiones más violentas del país a un nivel cero y hablo de, incluso de cifras oficiales aquí tenemos a unas mujeres que eh, pertenecen a la comunidad y están eh, en un bloqueo que hacen muchas veces la estrategia de la comunidad para protestar o para enfrentarse a algo tiene que ver con los bloqueos carreteros como primera medida de golpe y entonces este es un bloqueo que hacen en la carretera que cruza por la comunidad es la carretera es una carretera importante ...que va por la costa del Pacífico... ...y lo más importante es que cortan el camino... ...a los camiones mineros... ...hacia el norte de la comunidad hay una mina... ...y hacia los dos extremos... ...hacia el sur y más al norte... ...están dos puertos muy importantes... ...por donde esta mina... ...coloca sus productos... ...entonces un bloqueo al poder económico de la mina... ...si remueve, tiene repercusiones y sienta a, a, por ejemplo en este caso le habían quitado ciertas eh, concesiones de equipo, de equipamiento de algún sueldo que tenían por parte del gobierno de Michoacán a los guardias y a la policía municipal y tenían meses sin tener un sueldo, entonces cerraron la carretera apoyados por toda la comunidad y como las minas ya no podían mover su hierro en este caso entonces sí hay una afectación económica y el Estado decidió negociar. Entonces esta comunidad tiene esa capacidad de, de sentar a sus oponentes a negociar. Finalmente, esto es una foto muy extraña porque parecen solo unas ruinas. Son las ruinas de un jacuzzi que estaba en la playa y que fue construido por, eh, bueno, por un grupo criminal. ...conocido como Los Zetas... ...a lo mejor en medios habrán escuchado de ese grupo... ...también tuvieron una cierta presencia ahí... ...y construyeron un jacuzzi... ...una piscina para divertirse... ...mientras, bueno... ...ejecutaban gente... ...hay toda una serie de, de actividades... ...de las organizaciones criminales... ...y este jacuzzi está en, las en la playa de las tierras recuperadas... ...cuando yo conocí la comunidad... ...estaba completo no había un permiso para tomar fotografías porque todavía había la, la posibilidad de que eso significara un riesgo para nosotros como reporteros pero poco a poco huracanes, ciclones y la propia marea fue destruyendo hasta dejarlo en ruinas y es muy impactante verlo en ruinas y que la gente no lo no quita lo dejan ahí como pues una especie de memorial de... De, ¿sí? de memorial silencioso que se va destruyendo de parte de estos grupos. Es un símbolo también de mucho dolor para, para mucha gente. Entonces, bueno, estos son el primer eje. Vamos a pasar al segundo, que es una cosa muy importante, que es la lucha de las mujeres. La lucha de las mujeres es importantísima para la comunidad. Aquí tenemos un momento... ...de una asamblea comunal... ...la asamblea es un mecanismo... ...de toma de decisiones... ...de la comunidad... ...que... Pues, ...que realiza la comunidad para... ...para llegar al consenso... ...para tomar decisiones económicas... ...para decidir las... ...las... Eh, ...colectas... ...por ejemplo, atrás... ...las personas que están sentadas sobre troncos... ...esos troncos que están ahí... ...son... ...troncos de una madera preciosa que es endémica del lugar, es originaria de ahí y que está a punto de extinguirse gracias a la tala ilegal que llevaban a cabo los caballeros templarios ¿qué hacían? cortaban esta madera que es, de verdad es muy pesada, es muy sólida cortaban esta madera la llevaban al puerto de Lázaro Cárdenas y la intercambiaban a China al gobierno chino por eh, químicos para procesar y, y manufacturar metanfetaminas y el gobierno chino vendía esa madera a un precio mucho más alto a las diferentes empresas que construyen yates y autos que tienen recubrimientos interi interiores de madera como Rolls Royce por ejemplo entonces la madera de esos autos es esta esta es una madera y este es un cargamento de madera que no pudieron llevarse Que fue un momento en donde hubo enfrentamientos contra los criminales Y la comunidad logró recuperar esto y, y bueno, lo tenían ahí guardado para ver qué hacían Mientras, porque bueno, ya que lo recuperaron, como ya está cortado Ahora hay que decidir qué hacer con ellos, ¿no? Entonces es una asamblea donde están participando bastantes mujeres y están tomando decisión sobre qué hacer con esa madera me parece importante eh, resaltar que no solamente es una cuestión de hombres aunque no es perfecto hace falta mucho para que los roles sean equitativos este es otro momento de participación de las mujeres en donde las sidras recuperadas tienen un momento de reparto eh, <tose> la comunidad decide hacer un reparto agrario muy interesante proceso que recuerda a los tiempos de la revolución mexicana en donde las tierras que recuperó el zapatismo de aquella época repartían, las tierras se repartían y los era lo que querían los campesinos tener tierras para poder cultivarlas entonces este proceso de reparto de tierras se hizo ya las primeras en repartirse la tierra fueron a mujeres que habían participado en la recuperación de esas 1.250 hectáreas. Fue una caminata larga de recorrer todo un territorio y, y hacer el juramento a cada familia o a cada persona de qué iban a hacer con las tierras. Las tierras no son de propiedad privada, son de propiedad comunal. Se le reparten a alguien pero tienen una responsabilidad para ser cultivadas y si no las usan, serán sus hijos o alguien de su familia. Y si no lo es, las tierras tienen que regresarse a la comunidad para que alguien más las trabaje y no se vuelvan tierras ociosas. Eso es, es algo, bueno, corresponde a, a un mecanismo de trabajo eh, agrario. Esta familia, en particular Doña Emilia, es la madre de un niño asesinado por el ejército el ejército mexicano ha disparado en los últimos años eh, muchas veces contra la población civil en este caso eh, a Hidelberto Reyes García, un niño de 10 años eh, en un operativo del ejército, un operativo sin objetivo básicamente un ataque para desmovilizar a la comunidad, para desmoralizarla eh, bueno, hay, un, hay una serie de disparos que realiza la comunidad, el ejército hacia la población inerme y civil y en el tiroteo hay 11 heridos y el hijo de doña Emilia muere por una bala del ejército eh, mexicano todavía no hay ninguna persona juzgada los 17 militares eh, que dispararon, porque hay una investigación ya están prófugos aunque ya hay órdenes de aprehensión eh, y el ejército les dio de baja al día siguiente del de operativo entonces hay una situación de contuberancia, no fue un accidente y son de las cosas que han pasado en la comunidad en los últimos 10 años entonces, así como las mujeres participan también tienen una, una, un golpe de dolor un golpe en donde finalmente son las que asumen ese, ese, ese momento. De manera contrastante, Doña Soco, que se ve también sentada en primer plano en la primera foto de la, de la Asamblea, Doña Soco es una mujer muy, muy, muy eh, carismática, muy sonriente. Yo le he visto bueno, recorrer el país. Llevando la historia de Ostula Ella ha estado eh, Participando en diferentes iniciativas eh, De los pueblos indígenas De México, del Congreso Nacional Indígena Del Zapatismo Es, es una suerte De embajadora de la comunidad Y ha estado eh, Pues esto Recorriendo el país Llevando la, eh, la, la lucha de la comunidad Y ella ya ha tenido Papeles eh, De, de digamos dentro de la comunidad de toma de decisiones entonces no solamente hombres poco a poco ha ido abriendo los espacios para que las mujeres también participen en estos roles Yola eh, bueno Yolanda Santos es la hermana de este personaje que yo les comentaba Teodulo eh, es una mujer impresionante que ha resistido todo tiene familia, que ha resistido amenazas y que no se ha ido de la comunidad así que siempre tengo esta idea de, de retratar, de mostrar la vida cotidiana de, de personas que, que aparentemente no se, no se ven o la gente no las ve pero, pero ahí están y tienen un rol muy importante eh, esta es la hija de Teodulo, Sara en su fiesta, en su preparación de fiesta de 15 años eh, yo soy el padrino de, de Sara entonces hay también una corresponsabilidad familiar ya eh, y la comunidad mantiene su vida cotidiana es decir, después de la violencia la prueba de que pueden regresar a la vida y reconstruir también otros procesos es que poco a poco van ocupando estos eh, espacios la fiesta, la convivencia, el trabajo que antes eh, con, diferentes, con la presencia de diferentes organizaciones criminales era imposible voy al tercer eje que es la cosmovisión aquí voy a ir un poco más rápido porque es bastante complejo y bastante largo el tema de explicar todas las tradiciones lo que voy a decir es que Bajo la presencia de los caballeros templarios no había fiestas religiosas. Ellos no las prohibieron, de facto simplemente las cancelaron a través de su presencia, de la amenaza constante y el hecho de que existan ya otra vez las ceremonias religiosas, los cargos para las fiestas patronales de, de cada año, es una muestra de que eh, poco a poco la comunidad va restableciéndose con calma van a poder ver las, las fotografías en los dispositivos y ahí la propia gente de la comunidad habla eh, y se explican estos personajes encapuchados que han generado en otros lugares bastante interés ellos son los Chayacates. Chayacates son un personaje que pertenece a las costumbres de Ostula y que eh, todavía no se les encuentra bien bien la conexión hacia nuestras digamos hacia nuestra forma de verlo de ver la vida pero ya van a ver lo que está les invito a que se echen un clavado en, en el libro para que vean la propuesta de interpretación sobre estos personajes que van encapuchados en ciertas fiestas este por ejemplo es otro personaje que lleva la máscara de madera y no de tela los niños que ya están empezando a eh, reconstruir y apropiarse de estas tradiciones y los músicos la comunidad es muy muy eh, está muy hermanada a la música de siempre que hay música es, es, es una señal cuando deja de haber música es cuando hay problemas ¿No? eso es, es parte de la de la costumbre, de la conmovisión de la comunidad finalmente el último eje es la riqueza del territorio lo que se puede considerar como lo que, lo que constituye el paraíso aquí estamos viendo la desembocadura de un río que es limpio, al que uno se puede meter a nadar sin problema alguno Desemboca al mar, al Océano Pacífico. Realmente es impresionante la voluptuosidad del territorio. Si alguna vez van a México, yo les recomiendo ampliamente que vayan a esta comunidad. Hay modo de ir y la van a pasar muy bien. Y se come increíble y se disfruta. Hay mucho turismo de surf, hay algunas playas donde hay surfing eh, con todo el año. Eh, hay condiciones, hay cabañas, hay como esta parte que uno no se esperaría de un lugar así um, se tiene toda una riqueza de cultivos con cocotales eh, es realmente impresionante ese es un ejemplo de los cultivos que hay de tamarindo el tamarindo desarrolla una dinámica en la comunidad durante varios meses al año donde las personas se sientan a quitarle la cáscara y entonces se sientan todos en la, en la sala de la casa o en el patio y conviven, platican mientras van quitando la cáscara y preparando la pulpa para venderla y después llevarla a otros lugares. Pero toda esa dinámica ya le da un sentido a, a, a una actividad económica y agraria. Este es uno de los jóvenes, uno de los terrenos de Papaya, por ejemplo, que son enormes. Tenemos los cocos, que es, es, muy, es un acto muy importante, el hecho de que alguien llegue y te dé un coco, o se suba a la palmera, lo baje, lo parta y te lo dé, resulta un gesto de mucha confianza, de mucha hospitalidad. Entonces por eso me parece importante eh, resaltarlo. Y finalmente, esta es la última foto, la, la del cierre de la exposición. Es una frase de Emiliano Zapata que eh, enmarca la entrada a la comunidad, que dice, es mejor morir de pie que vivir de rodillas, que es uno de los aportes eh, de la cultura de, de campesina, de la identidad campesina, que defiende sus tierras de una infinidad de amenazas, intereses económicos, mineros, eh, turísticos... Eh, que se ciernen siempre sobre territorios muy ricos, muy bien organizados y que sobre todo no están interesados en abandonar su vida sus formas tradicionales de vida y sus usos y costumbres para adoptar otros que los van a dejar eh, básicamente como trabajadores de segunda clase y que van a destruir eh, ese territorio tan, tan potente bueno ese es el conjunto de las fotografías. Yo pararé aquí mi rollo, pero si alguien tiene algún comentario, alguna duda, en fin, adelante, por ahí atrás. Una pregunta, ¿cómo ha asumido el Estado México la autonomía que han conseguido estas comunidades? No solo las churras, sino en otras en venezolano, en el carta. ¿Las dejas y mira para el otro lado? Después de los años que he intentado evitarlas. ¿Cómo las traen? Bueno. Asume que tiene una autoridad propia, una, un ejército de propio. O... Públicamente no hay una confrontación, es decir, en medios y en la opinión pública del Gobierno Mexicano, incluido, al, incluido el, el actual que acaba de, de iniciar hace escasos siete meses. Eh, mantienen una actitud aparentemente de no confrontación en medios en comunicados sin embargo en los hechos hay dos vías uno, la, el envío de cuerpos de seguridad que rodean que sobrevuelan que están como en constante acoso puede ser el ejército puede ser la marina puede ser cuerpos de policía por ejemplo policía estatal policía municipal, o también la, o sea, la permisividad de grupos paramilitares que ingresan y violentan bajo cualquier pretexto. Generan un escenario de violencia y entonces, estos grupos paramilitares, y entonces se eh, justifica la entrada de, de grupos del Estado que van rompiendo el tejido social. Esa es una posibilidad. La otra opción que es muy usada es la cooptación del proceso de autonomía. Eh, bueno, hay algunas de las cosas que se discutirán en el seminario de este fin de semana, pero hay una figura jurídica en México en donde los, las comunidades indígenas pueden optar por eh, solicitar un reconocimiento como comunidades indígenas y por lo tanto la posibilidad de gobernarse bajo el régimen de usos y costumbres. Eh, y entonces ahí la constitución, el artículo 2 de la constitución reconoce a estos pueblos indígenas y todo aparentemente bien. Sin embargo, el recurso económico directo que les corresponde por ese reconocimiento político generalmente se condiciona y entonces cuando una comunidad indígena logra ese reconocimiento recibe una cantidad enorme de dinero, bastante considerable que suele desestructurar por dentro la organización porque entonces se pelean por qué hacer con el dinero y cuánto le corresponde a cada quien porque lo que sucede es que muchas comunidades indígenas no tienen un proyecto político sólido y entonces luchan durante un tiempo por conseguir ese reconocimiento obtener ese recurso y defienden un discurso de autonomía pero sin embargo como no hay un proyecto político tan consolidado como podría ser el zapatismo por ejemplo o el proyecto de Cherán entonces se fracturan al interior y vuelven otra vez a tener una división interna y eso genera violencia, y eso genera asesinatos y eso justifica de nuevo la ocupación de cuerpos de seguridad del Estado entonces cuando, entonces se vuelve un arma de doble filo por ejemplo, Stula lleva tres años discutiendo una, un reglamento, una especie como de ley, de ley interna de leyes internas lo discuten punto por punto para que todas las estas situaciones queden bien claras y están estableciendo candados para que no venga alguien a fracturar la organización interna y en esta discusión se planteó el reconocimiento como comunidad indígena y tener un recurso eh, económico directo en función de este reconocimiento después de una discusión muy larga la comunidad dijo que no dice no, porque después nos vamos a estar peleando por el dinero y vamos a abandonar las ideas y la construcción de nuestra autonomía entonces vamos a consolidar nuestra autonomía vamos a consolidar nuestras instituciones internas y después ya veremos si hace falta o no ese reconocimiento entonces el Estado siempre trata de cooptar no hay un... No hay un diálogo que lleve a un respeto eh, real. ¿Y con este presidente que se supone que es más algún cambio de No, ese presidente yo creo que es peor <risa> todavía. Porque este presidente es, el, la decía un compañero, la tabla de salvación de del proyecto estatal capitalista que tiene el Estado mexicano. Está consolidando a las instituciones que hacían falta Está re con, rearmándolas Y es una persona que generó consenso Entonces a través de su presidencia Y de sus proyectos Puede fácilmente seguir el guión Si hubiera llegado a la presidencia Alguien de los otros dos candidatos más posibles Hubiera generado mucha polémica Mucha división y mucho enfrentamiento Y eso hubiera sido un escenario completamente eh, caótico que no hubiera permitido llevar a cabo cosas muy concretas como eh, la militarización del país que, que ahora ya, ya es de facto ya tiene una ley ya empezó formalmente hace dos días, el primero de julio con la creación de la Guardia Nacional eh, no podría concretarse el control territorial y eso me lo dijeron sus funcionarios encargados para ello en entrevistas eh, el control del estado del territorio y esto me lo dijo el encargado de este megaproyecto que se llama Tren Maya que pretende eso construir un tren en la península maya eh, por encima de comunidades, de reservas naturales de todo y se, se argumenta que es un proyecto que va a beneficiar a la gente cuando en realidad es un proyecto pensado para el turismo y para, para beneficiar empresas he empezado un, junto con unos colegas un proyecto de investigación fuerte sobre esto y el propio responsable del proyecto me dijo eh, Rogelio Jiménez Pons se llama me dijo nosotros dice, eh, qué bueno que ya llegó la hora de que nosotros empecemos a controlar realmente el territorio si nosotros no vamos a consultar nada qué es lo que hay que consultar si les llevamos el progreso y vamos a ir con todo construir ciudades donde antes no las había y así lo mismo va a ser con la refinería nueva que está proponiendo con otro proyecto de tren para comunicar el Golfo el Golfo del Pacífico, el Golfo de México con el, Atlán, con el Pacífico va a pasar a, digamos es una última oleada de grandes megaproyectos que no van a dejar nada bueno al país entonces, este es el progreso. es una, Al final es la confrontación de dos ideas de progreso. Este progreso industrial eh, enorme en donde pues, la gente termina siendo trabajadores de segunda o empleados. ¿no? Los, digamos, eh, hay, un, hay una anécdota de un campesino en un lugar que se llama Tulum, que es bastante conocido por, turísticamente, y él tenía sus tierras frente al mar se dejó llevar por toda esta idea de progreso de tener trabajo, de promesas y ahora, ahora él este, lava los baños de las cabañas que tiene otra persona y entonces hablando con él me dijo, mira yo era el dueño de este terreno y ahora estoy limpiando la mierda de los turistas suena duro pero así es y ese es el modelo de progreso que tiene el Estado mexicano entonces hay otras ideas de progreso no digo que sean mejores o que sean peores lo que tal vez sería importante es discutir cuál es la idea de progreso que queremos construir en el país o respetar varias ideas entonces me parece que ahí es donde está la discusión real que por supuesto Andrés Manuel López Obrador no tiene intención alguna de eh, respetar, ¿no? esa sería mi respuesta. Tú dices de nos cuentas que es un terreno rico en agricultura, muy fértil, es un terreno muy hermoso con unas playas estupendas, entonces eso quiere decir que hay unos eh, recursos agrarios y unos recursos turísticos. Claro, bien. Eh, en manos de quien están, o sea, la, la gente de la comunidad está controlando esas, las producciones agrícolas y los sitios de, y las, la oferta turística, o ya se han metido eh, empresas externas o grandes empresas a montar factorías agrarias o a montar grandes resorts de, de hoteles o de cabañas o de lo que sea. Todo lo controla la comunidad. Toda la producción agrícola. Tienen todo controlado. Y la producción turística también. Y el turismo también. Las cabañas, digamos, las pequeñas... La, la comunidad es una comunidad que internamente es tan grande de territorio que internamente tiene 23 pequeñas poblaciones. Entonces realmente se necesita un vehículo para poder recorrerlas porque hay una parte en sierra y una parte en costa. Las poblaciones, llamadas encargaturas, que están directamente en la costa, tienen todas ellas paradores turísticos le llaman Que son cabañas hechas de madera, palma y un poquito de cemento Y, todas, y, y restaurantes o eh, pequeños lugares de comida Todo eso está controlado por la comunidad Y son proyectos que si bien impulsa una familia o un grupo de socios Le pertenecen a la comunidad porque el suelo es comunal Entonces... Las ganancias van a una parte para quien impulsa y consigue el desarrollo de ese, de ese pequeño lugar con cabañas y, y restaurante Pero otra parte también va para la comunidad Entonces, tiene un límite, tiene también un orden eh, de cuántos, quiénes y cómo se van a desarrollar estas cabañas Y no hay ninguna empresa hotelera de ningún tipo eh, pero de verdad es que es impresionante, no hay nada de que no controle la, la propia comunidad. Entonces, eso ha sido un pues un salvaguarda, ¿no? Ha sido como un freno, porque en la misma zona, en la misma costa, pero en el territorio de otras comunidades que hay más adelante, ya han empezado a venderse terrenos y entonces ahí no sabemos bien cómo, cómo va a funcionar, ¿no? Pero ya hay construcciones un poco más grandes, que le pertenecen a gente que no es de ahí, y entonces mmm, hay todavía un, ¿cómo decirlo?, como un temor de que grandes empresas hoteleras, lo han intentado, hay un proyecto que contemplaba pues, ampliación de la carretera, hacia una autopista, construir unidades habitacionales, hoteles de lujo y eso obviamente encima de donde vive la gente y lo frenaron se frenó porque la comunidad recuperó las tierras se organizó se armó y ahora no, no ni siquiera pueden entrar es, es, es muy interesante ver cómo lo hacen ¿No? alguien por acá realidad del de país al que perteneces. Eh, ¿qué, futuro, eh, es que, ¿Qué futuro se, se, se espera eh, socialmente? Eh, ¿Qué construcción social hay que de alguna forma, eh, si no destierre, por lo menos combata con eficacia esa corrupción? que ha hecho posible todo este trayecto de un país lo que hemos dicho y lo que has dicho pues con una riqueza inmensa pero siempre pasto de, y además que los culpables eh, siempre se, se externalizan por así decirlo pero realmente los que tienen que ser verdaderamente los culpables será la sociedad mexicana que no tiene potencia claro. para, para combatir todo eso y cuando has acabado antes con la cuestión de las subvenciones que resulta que eh, el, el, el, el, último, el último trocito de, del discurso ha sido que si la si llega a las subvenciones el, el problema de la corrupción in, de, de inmediato invade la comunidad y es un peligro y hasta qué punto es imposible o hasta qué punto es posible que esa sociedad mexicana en conjunto de alguna forma se regenere, o sea, no. se regenera. O sea, ya, ya sé que lo que estoy planteando es estúpido, pero no, no, no, no, no. es como una esperanza que por lo menos debería de plantearse en, en, en, como vamos, además ahora cuando has dicho el nuevo presidente, las nuevas estructuras, o sea, no hay esperanza desde ningún sitio, porque lo que has comentado, o sea, la comunidad está, es susceptible uh -huh. en cuanto hay dinero por medio y una corrupción que lo desintegre. Con, con esa pureza, con esa viabilidad, con esa creencia ¿eh? de que es lo, lo bueno y sin embargo o sea, hay un fracaso permanente o sea es una historia de revoluciones digamos, permanentes ¿eh? que en teoría tiene y, y que no llegan a ningún sitio, al final acaban tapadas por la... y no podemos, es, es lo que digo, los culpables no estarán siempre fuera, claro que están fuera, pero los de dentro se tienen que ser los resistentes. No, claro. <ríe> Entonces, esa culpabilidad igual, si se acaba asumiendo con el país, pues si se acaba analizando, igual llegamos a algún sitio de no ponerlo todo fuera, o sea, habrá que poner, o sea, lo que decimos después con la migración ¿Y, y por qué migran en un país tan rico, quiero decir que ya cuando vas analizando pa, eh, eh, puntos, ¿Eh? que afectan a tu, a, a tu país, como, como podemos analizar todos los nuestros, la verdad es que es un, un, vamos, un balance desolador, desolador y, y ojalá sea esperanzador, pero desde luego lo que digo, la narrativa y la realidad histórica agobian. ¿eh? Joder. <risa> bueno, esto más bien es una cuestión personal, eh, porque yo soy parte de esta gente personalmente, como mexicano, ¿cómo, cómo yo creo que el panorama o sea, es, tuya de tu país. yo trato de ser más que esperanzador o esperanzado, ¿Es esperanzado? Eh, trato de ser eh, terco ¿por qué hago esta distinción? porque um, o sea en el mediano plazo yo no veo una, un panorama sencillo y optimista. Hay muchos elementos complejos que hay que desactivar, que hay que desestructurar. Eh, creo que es necesario fracturar la cotidianeidad, la facilidad de la vida cotidiana. Hay que fracturarla para entonces preguntarnos cómo vamos a hacer, o qué vamos a hacer con todo lo que está pasando en el país. ¿Y a qué me refiero con la vida cotidiana? Mientras los transportes públicos sigan funcionando, mientras todas esas pequeñas cosas del día a día se mantengan, puede haber una revuelta en cualquier punto distante del país y no pasa nada. Entonces me parece que hay que fragmentar eso, pararlo y preguntarnos qué vamos a hacer con las cosas que en algún momento nos van a terminar por asfixiar. Efectivamente, no toda es responsabilidad de la clase política. Porque a la clase política a los que le damos poder es el resto de la gente. Entonces, eh, y las que permitimos que sigan haciendo una y otra y otra. Esta comunidad me parece un ejemplo de México. Me parece un, una buena postal de México. Primero porque no se ha dejado desorganizar a pesar de la violencia ha mantenido cuidadas eh, su territorio y sus estructuras internas y es muy terca entonces me parece importante este ejemplo de cómo eh, no desarrollar un modelo pero sí, sí fortalecer esta necesidad de, de insistencia de, de de a pesar de todo lo negativo que puede venir tirar para adelante y, y, e insistir en esto la esperanza, la esperanza puede desfallecer y yo creo que en varios ya, ya ha muerto pero la insistencia más consciente más política puede mantener un proceso más de larga duración y yo sí creo sí, yo, si yo no creyera en que eso es posible pues no tendría sentido mi trabajo y mucho menos eh, mis participaciones en, pues en ámbitos también del quehacer político no solamente el periodístico eh, no es fácil enfrentarse todos los días a un contexto jodido donde hay mucha violencia y sobre todo hay una naturalización de la violencia impresionante pero todavía creo que ese, es, esa situación puede revertirse y nos, aunque nos cueste mucho trabajo más o menos, por ahí a Paco. Yo, voy a decir, una vez, una visión Yo es que lo que conozco de México eh, básicamente son gente resistente, gente cerca y gente digna. Eh, sometida a un nivel de violencia y a un nivel de, de usurpación desde hace siglos brutal. Y el contexto histórico sí es importante y el exterior sí es importante. Los mexicanos dicen tan lejos de Dios y tan cerca de, de, de, Estados, todos, Unidos, de Estados Unidos. Unidos. <ríe> el, el, el pacífico no es una bendición, un corredor de droga para Estados Unidos porque es que nos olvidamos quién consume eh, esta, eh, México, no voy a preguntar a un crista español, aunque habría que empezar por ahí, No, pero, no, bueno... No, pero, pero pierde un 40% del territorio por una invasión estadounidense brutal que le estirpa el 40% del territorio no, no es un tema menor para la economía de un país, ni para la realidad de un país, ni demás, ¿no? Eh, es el corredor de paso eh, de todo de personas, de droga, o sea, no, no, no me parece que, que podamos, bueno, más culpables, el tema de la responsabilidad, claro que hay una responsabilidad de la población, pero yo, las experiencias que he tenido en México son de gente resistente, hay procesos que fracasan, pero vuelven a arrancar otros, es impresionante, lo que pasa es que tampoco sí, nos lo cuentan. Continua, ¿eh? Pero tampoco sí, nos lo cuentan. Es de... es decir, si tú te quedas con lo que cuentan los medios, la la México es, si es de... un país de... terrorífico donde matan a un montón de gente, la pobreza, la migración. No siempre se migra por pobreza, a veces se migra por las cosas de la violencia, por sí, sí. razones, ¿no? Bueno, pero nos cuentan que hay, no sé el número esto, pero 200 comunidades autónomas que han decidido tratar de organizarse y de tener su autoridad propia y demás. Que el experimento... Que ya creo que en ese experimento zapatista ha conseguido consolidar un modelo de sociedad diferente, pero, sí, más, también, pero absolutamente diferente, y que además lleva, pues en este momento son 25, 25 años públicos años, más otros 10. Generaciones ya formadas ahí, con una economía propia, autónoma, y que no depende de, de otras movidas. ¿no? Hay zonas, como decía Beto, donde han conseguido índice de violencia cero, esto no vende. No, claro. Pero, pero, pero lo han conseguido. entonces eh, mmm, yo creo que el factor este no es súper importante eh, y que, sin embargo, internamente hay gente brutalmente digna que está peleando, que está levantándose... Sí, indiscutible. No, por supuesto. La factor. situación que he No, no, que ya no sé, era, no, era solamente para matizar... De, ...de la dignidad de muchísimos no, no, era, individuos era, era, era para que para además matitar. han mantenido históricamente esa línea, esa no, continuidad... que, dices, que ha sido claro. pero, pero también es cierto que, es cierto que también los procesos históricos, o sea, yo, yo sí eh, mantengo mis, mis cartuchos y mis terquedades junto a, al lado de, de los procesos que se han desarrollado que me ha tocado vivir también pero también es cierto que ha habido una cantidad de fracasos en el país es, es que es aún sí que, que magnificados por los la, por medios externos y por demás porque interesa que el país tenga esas... pero ciertamente han sido reales, o sea, hay una analítica real de, no, no de, de, de, de tristezas y de fracaso y de que todas esas individual, individualidades que han perecido en esa lucha, en esa persistencia, en esa terquedad que tú dices. Sí. De esos grupos sociales, que han des... lo que decía, todos los grupos paramilitares, o sea, estábamos hablando de los templarios, de los halcones en otra época, te los... ¿De quiero decir que ha habido millones de, de grupos susceptibles de, sí. de luchar mexicanos, de luchar contra la población en virtud de, de, de unas ganancias, de una corrupción, de un... es, es algo... No, y es, es una cosa que es muy importante Porque yo conté una narrativa O tuve una narrativa de la comunidad Que me interesa resaltar Con sus matices Con sus altibajos No, no estoy ocultando nada Pero también es importante resaltar Lo dije hace rato Buena parte de la violencia que se vivió en la comunidad No vino de gente externa Eran elementos de la comunidad Y eran elementos que, que decidieron actuar por sus intereses personales sin importarles si mataban incluso a familiares entonces eso es, eso es muy complejo porque porque la comunidad ahora que hay un periodo más o menos de tranquilidad analiza esto y dice hay que prevenir de alguna manera que los que, están, los que estamos ahora no volvamos a repetir eso eh, y también es cierto que la violencia o sea, los que matan, los, los perpetradores de tantos asesinatos y desapariciones en México, son mexicanos. Los que desaparecen gente, los que ocupan territorios, lo, son mexicanos también. De hecho, en las, en las búsquedas que se hacen por parte de colectivos de familiares de desaparecidos, también se busca a otras personas que en algún momento... Posiblemente fueron perpetradores de otras desapariciones. Es, que es lo que se llevaron a los estudiantes, esos de ahí sí. sí. era gente conocida. Sí, sí, es o sea, que, que no, no podemos negar, que, no, podemos negar que, no podemos negar que el. Ahí, el, el por es ese mirarse, que lo de, tenemos de, ahí. De aquí, ¿cómo, cómo seguimos? Porque... Pero hay una cosa muy importante y que últimamente no se menciona tanto, por ejemplo, en la prensa mexicana. Es mm -hmm. que estas experiencias políticas, esta y las de muchos lados no habrían sido posibles sin la, y eso sí lo quiero dejar muy claro sin la existencia de la lucha de las comunidades zapatistas y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que ha sido una escuela política para muchos y que ha sido un referente para varias generaciones internamente y externamente en, en silencio, a veces hablando, a veces no, en fin pero ha permeado, o sea, yo creo que ha cambiado el, el, la reflexión política de todo el país, la cultura política de todo el país, y a veces hay gente que ni siquiera se da cuenta, la comunidad de no Ostula, simplemente, hay una comunicación y una vinculación de camaradería muy importante con el zapatismo, pues porque son también miembros de, de, del, del mismo cajón de la sociedad mexicana, son indígenas y son pobres, entonces... ...tienen todos los años de explotación encima... ...y han decidido compartir sus, sus experiencias... ...entonces, así hay un montón... ...como que... ...también hay que decir que hay una red de experiencias... ...que se está generando... ...un poco en contraste... ...con... Eh, ...pues la red criminal que... ...que mantiene al país así... ...que... ...pues sí, son mexicanos... ...y esa es la pregunta... ...¿qué vamos a hacer con toda esta gente... Si, si paramos de tajo por ejemplo no yo yo no por ejemplo yo no creo en la cárcel en el sistema carcelario pero hay muchas preguntas respecto a qué hacer con los perpetradores de la violencia que todavía no tengo respuesta bueno alguien más yo quería comentar o sea yo pienso que el, el, que el, el mayor problema de México está en el digo, ¿eh? en el vecino del norte, ¿no? Tan, claro, sí, pues. tan potente, tan potente, tan consumidor de droga y sexo, por ejemplo, que desaparecen miles de mujeres. ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Ojo, ¿pero ¿por qué es eso? Hay un grandísimo consumidor de sexo y de drogas, que genera, obviamente, toda esa organización criminal para, para darles el material que necesitan no y es vamos que decir que eso lo vea a una escala muy superior o mucho más fue, alta que, que, que, que esto que tú dices los de bueno primero quiero decir ah, bueno, que es no, de sí, probable bueno, bueno, sí, sí, a sí, eso voy que, por que, que esa situación es indiscutible no pero yo que en este momento tienen ese gran problema <risa> un consumidor de, de, de drogas y si de es a lo bestia y hay que nutrirles no y es, Entonces, es o sea, muy o sea, claro que la una organización criminal y tal dentro los cárteles todo ese rollo para conseguir todo eso y eso hostia es quien ¿Cómo va a poder ir el gobierno? puede nadie con eso. ¿Quién puede con eso? Pero quiero decir que lo, lo que tú estás contando es una cosa bueno, muy, muy, muy sencilla, muy, muy concreta, de, de tratar de obtener una, una autonomía que además del todo, no sé si es posible porque siempre vais a necesitar de las… De, de, de, de, siempre creo que vais a… Reunir, o sea, el transporte, la educación el tal y cual, no, no podéis generarlo todos vosotros. De, de, o sea, la idea es, el es esa. Del estado, ¿no? La idea es esa. O sea, de... Se puede, se puede. No puede me parece estupendo que lo... Claro. Pero hostias. Se puede, pero cuesta trabajo. Y sobre todo hay que tener paciencia. Se eso, no? Pero no, se puede... O sea, los zapatistas no no han hablar, no, ¿no? Si lo han logrado. Los zapatistas no tienen ninguna presencia de... Estado. que ese monstruo ahí arriba que los profesores están chupando la sangre toda la puta vida. Hasta que, es que le paremos es que eso, no, no, el negocio a <risa> Yo veo... No, no, yo entiendo porque además, bueno, queda claro, viviendo ahí. Es que el, el, los Estados Unidos son un problema, definitivamente, como sistema consumidor, como una dinámica económica. ¿Cómo salirnos de eso? Es muy complicado. Sin embargo, el sistema político, lo que es la estructura política de México y de Estados Unidos, estructuralmente es bastante parecido. Es un régimen presidencialista. Que, que la gente que, que lo han, dice, pues es Y sin embargo, arriba tiene sus resultados y abajo tiene sus fracasos. No, claro, no. Quiero decir que es que es un semejante en cuanto a forma electoral, en cuanto a, a muchísimas cosas. Y sin embargo, hay una estructura que permite arriba tener éxito y, y desmantelar el mundo si se les antoja, y abajo simplemente... Una... Y pensar, pues, igual, igual, igual podemos... El concepto de del éxito es un manejar y pensar, que, y pensar que, como decía hace poco el Obrador, que hace 15.000 años en México había un imperio bien potente. Oh, bueno. Bien potente y allá arriba pasían los, los, los, los, los, los bisontes. ¿no? Estaba hace poco eso. Sí. Sí. Sí. Y eso es así. ¿eh? Las cosas cambian. Llegaron es los españoles y se cargaron un imperio que era muy potente. ¿eh? Sí, sí, sí. Que no creo que fuera inferior al, sí, no. al, al nuestro. ¿eh? Para nada. Eso, eso es otra cosa. Sí, yo creo que podemos, si queréis, si hay alguna intervención más, si no lo que podéis es aprovechar y ahora charlar aquí con... Sí, bueno, más bien invitarles a que, a que revisen los dispositivos estos enormes. que sí, no están ahí atrás. Está. Eh, es, es importante, el, la parte de la Cosmovisión, que comentaba Beto, que, que ha ido más rápido para que nos haga la cosa, está muy bien explicado en los textos de la, de la exposición. Entonces, si hoy no tenéis tiempo, que ven esto día con calma. Eh, eh, disfrutarla, eh, degustarla sí, degustarla, vale la pena y ver un poco esto también como una, eh, como con la microhistoria construimos historia o sea, no hay que hacer grandes historias, las grandes resistencias han empezado con pequeñas resistencias y hay un tema que se nos olvida que es el tiempo largo o sea, no hay que pensar todo en el hoy, lo que está pasando hoy los procesos históricos son los siglos eh, pero todo esto es, es, es, es sedimento diría yo, ¿no? va va como, son eh, los fracasos generan aprendizajes eh, el zapatismo no habría sido posible sin un montón de fracasos previos. Claro. Esto no sería posible sin el zapatismo, esto puede fracasar, pero pasará a otra. Es decir, cuando cogemos precisamente el tiempo largo de los indígenas se nos quita como ese pesimismo inmediatista, ¿no? O sea, hay que, hay que trabajar es muy importante. de otra manera es muy importante. pensando en el acumulado. Yo os invito a que de verdad lo disfrutéis. Le agradezco una vez más a Beto. Os recuerdo, si alguien quiere apuntarse para el seminario sin problema, lo decís ahora y siempre tenemos la cajita de colaboración para seguir haciendo que todo esto o sea posible. Pues, muchas gracias, Beto. Rafa. Muchas gracias.